Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com En una interesante película llamada The Arrival que van a estrenar dentro de poquito, si es que no se ha estrenado ya, cuando estéis viendo este vídeo basada, una película basada en un relato corto de Ted Chiang, se habla de un concepto poco explorado a nivel filosófico por parte del ser humano que desde luego tiene mucho que ver con algo que podría haber pasado ya y que podría pasar en el futuro. En muchas ocasiones vemos películas de naves espaciales, de invasiones, todas divertidas, la guerra de las galaxias eh, o Star Wars como se llama en muchos países, Independence Day, eh, todas, como decía, pues, fantásticas o con un trasfondo científico como por ejemplo Contact, eh, cu cuanto menos curioso, pero en este programa nos vamos a acercar al momento clave, una presentación y un primer contacto, teniendo en cuenta que las posibles naves no nos atacan y no nos fríen brutalmente de forma infame, solo sobrevuelan la Tierra, se paran y no se mueven de su, posi de su posición. Ese momento, ese momento en donde nosotros tenemos que subir, a ver qué ocurre y claro no se mueven eh, y, y claro ellos esperan ellos y nosotros estamos condenados a entendernos porque hay una verdad en esta situación que tanto ellos como nosotros tenemos que tener clara y para ello hay que resolver algo cuanto antes cómo nos comunicamos con ellos claro es una cosa que también ellos tienen que tener clara y que Efectivamente, pues tienen que estar pensando. Y no hablo solo a nivel idiomático, que también, y esto lo vamos a hablar en este video programa, eh, sino por la escenificación, los gestos, la aceptación de los mismos y la respuesta a ellos esa preparación de una respuesta que eh, pues podemos tener nosotros con ellos y ellos con nosotros y claro eh, esto recae en los intérpretes en los primeros intérpretes que darán los primeros pasos para saber más nos vamos a ir en este programa al amazonas brasileño con daniel everett este señor es de la Universidad de Bentley, en Massachusetts, Estados Unidos. Es un hombre que ha estado durante más de 30 años estudiando como lingüista al pueblo de los Pijara, una tribu completamente aislada del mundo hasta el día de hoy. Hablamos de un hombre que ha conseguido construir los puentes necesarios para hablar con un pueblo completamente perdido una, una civilización podríamos decir o al menos una gente que, que no sabía nada de nosotros y que ha desarrollado su propio idioma estaban aislados de todo y de todos y también estaban aislados a nivel idiomático a nivel lingüístico claro esto es muy muy curioso porque eh, la variante de su árbol genealógico era la última que, que quedaba el último de una línea ancestral y resulta que su idioma no tenía ningún orden Everett encontró que no tenían números y que no tenían palabras para izquierda o derecha su gramática utilizaba pocas de las cosas que nosotros eh, nosotros usamos y claro es muy curioso porque eh, las, las primeras maneras las primeras eh, los primeros intentos que tenía este hombre de, de comunicarse y de tratar de sacar algo de su idioma no funcionaba con ellos él por ejemplo apuntaba a un palo o a una roca y en, en ocasiones pues eh, eso pues evidentemente no funcionaba no sabían qué, qué estaba diciendo aquel aquel tío y claro esto era muy curioso porque tal y como lo dijera podía ser bueno o malo y a, a veces ellos se, se ofendían u otras veces a veces pues se reían y claro dependiendo de cómo exactamente se moviera el señor Everett eh, cómo mirara cómo era su postura cómo eran sus gestos eh, los detalles imperceptibles era una cosa o la otra para los piraja Everett comenzó a aprender con el paso de los años algunos de sus eh, de, de sus detalles de su complejísimo sistema de comunicación no basado exactamente en un lenguaje en sí sino en otros miles de factores de combinaciones de sonidos de gestos y de miradas de reacciones también la respuesta a esas frases le ayudaron a formar una hipótesis fascinante que la llamó una hipótesis monolingüística que es aceptada a día de hoy en el ámbito científico que expone que para que los dos pueblos aislados el uno del otro se comprendan debe haber un compromiso entre ambas partes y un conocimiento total o al menos exhaustivo de un pueblo sobre el otro con el con un compromiso pues como estamos diciendo entre ambas partes se tienen que aceptar ambos pueblos porque la posibilidad de que se produzca un malentendido incluso mortal es altísima primero conocerse observarse oírse verse saberse y luego decirse todo en la medida de lo posible claro está y con mucho mucho cuidado en el contexto de un contacto entre nuestro planeta nuestra civilización y otra especie entendemos eh, que bueno pues evidentemente más avanzada si ha llegado hasta aquí en un contexto en el que se produce una presentación sobre muchos lugares del mundo sobre ciudades tenemos que tener en cuenta que si ellos han llegado hasta aquí con un artefacto antigravitatorio para nosotros es de primeras una señal de que ellos son poderosos a nivel científico y además sin ninguna duda es un acto de guerra esa es la brutal realidad de una presentación masiva en cualquier país de nuestro mundo pero claro, quizá nosotros eh, no vemos otra realidad también evidente y quizá complementaria. Quizá para ellos sería eh, la forma más lógica de presentarse. Primero es demostrando un poderío militar, claro, es decir, eh, he podido pasar eh, aquí y no me lo habéis podido impedir. Desde el primer momento ha ocurrido esto y para que no haya confusiones he podido hacerlo y segundo si me vencéis os tiene que quedar claro que no será la mejor opción porque las consecuencias van a recaer en vuestras ciudades y os voy a espachurar prácticamente no voy a caer eh, sobre vuestras vuestras ciudades ¿no? así todo de primeras una forma muy sutil de comunicarse en un primer momento sin ningún tipo de lenguaje aunque eh, pues ellos vinieran de, de buenas sería una forma perfecta para eh, asegurarse al menos durante un tiempo unos días, unos minutos, unos unos días, quizá unas semanas o unos meses, eh, de, de que, eh, claro, evidentemente, nuestra civilización debería empezar a pensarse si atacar o no por las consecuencias. Esto a nivel militar. Esto es interesantísimo por mi parte, que lo he estado estudiando, ¿no? Vamos avanzando. El ser humano observa y debate qué hacer en las Naciones Unidas, en diferentes países, seguramente Estados Unidos y Rusia, tomen las riendas de todo esto. Pero quizá esa, esa raza alienígena vamos a llamarlo así ese pueblo que viene hasta aquí también estén debatiéndolo nada más que han llegado hasta aquí si el contacto es eh, imprescindible y se hiciera por una cuestión de requerimiento de recursos naturales es decir vienen aquí a por agua vienen aquí a por minerales pues quizá eh, sea eh, totalmente necesario en base a unas, unas bases morales impuestas o naturales hablar con nosotros es decir si ellos necesitan algo de este planeta pues tendrían que hablar con nosotros en, en un primer momento no hablar con los amos del planeta nuestros bochornosos e infames líderes y al menos pues eh, pues pactar cómo resolver esa situación y estamos hablando de gente que sería razonable no si no nos han destruido nada más que han llegado. Y seguimos avanzando. Si fuera un acto de buena fe, un acto de expansión de conocimiento, fueran científicos, sería precioso ese momento eh, quizá para las dos especies de, pues, quizá de cruzar las, las primeras palabras. ¿no? Ambos necesitamos en ese momento a los mejores intérpretes eh, de cada uno de los mundos para informar a nuestros líderes y a sus líderes. Y comienza el espectáculo, comienza el proceso, comienza quizá el drama, comienza el momento más importante de nuestra historia y quizá de la suya. Entonces hay un compás de espera y de tensión entre ambos bandos, entre ambos pueblos. Mientras que eh, comienza el proceso, atacaremos, nos atacarán ellos a nosotros, hay que hablar ya y saber por qué están aquí. Deberíamos de dar nosotros el primer paso pues evidentemente sí, ya que es nuestro espacio aéreo el que está siendo de alguna manera pues violado. Puede que haya comunicaciones en bueno, pues por sonido, ¿no? por radio que se capten mensajes pero no sabemos qué es lo que dicen quizá puedan eh, inducir sonidos ondas de radio públicas o privadas eh, que quizá bueno pues también pueden exponer imágenes en nuestros televisores en nuestros dispositivos eh, como tabletas o móviles no eh, si son malos quizá puedan incluso volvernos locos con esas tecnologías si no lo son pues solo mandar coordenadas o ecuaciones matemáticas las matemáticas por supuesto un lenguaje universal es posible eh, que ellos no utilicen verbos con lo cual estamos estamos jodidos podríamos decir no quizá no utilicen nombres quizá no utilicen adjetivos como pasaba con los paraja tenemos un gran problema porque ambas inteligencias la suya y la nuestra estamos condenados a entendernos ya de raíz avanzamos quizá los primeros eh, contactos sean así un poco sin saber qué es lo que está ocurriendo ellos y nosotros y claro eh, quizá pues eh, lo que está ocurriendo es que eh, los primeros eh, que, que vayan a saber y que vayan a sentir qué es lo que está ocurriendo pues son los intérpretes eso jamás lo sabremos en un primer momento porque los gobiernos no nos lo van a decir jamás, los intérpretes como decía, pues están ahí arriba, suben y, y si no está ocurriendo en todos los países, hay que subir ya, los, eh, los mandatarios de Estados Unidos y de Rusia tienen que eh, a través de sus eh, de lo que sería pues eh, sus contactos allí, tienen que mandar a todos los intérpretes a los mejores del mundo para que suban inmediatamente y quizá lo hagan en el mismo momento y hay que realizar un intercambio de opiniones unas primeras conversaciones y ahí entra lo que hablábamos de la teoría de everett para desarrollar un contacto fluido a la larga necesitamos saber una cultura de la otra para saber si un gesto una mirada un movimiento un sonido pueda ser interpretado eh, tanto ellos como nosotros como un acto de guerra brutal y es muy complicado porque ellos está claro que si están aquí es por una razón por una verdad y quizá nos hayan encontrado pues de chiripa quizá hayan querido venir o quizá no les haya quedado más remedio que venir y os explico y si una de las dos eh, culturas o las dos culturas en el primer contacto efectivamente supiera que hay que presentar lazos idiomáticos sensitivos filosóficos y que también supieran ellos que hay que efectivamente empezar a comunicarse con, con lazos ellos también tienen que saber que tienen que saber de nosotros y y si al empezar a hacerlo no quisieran seguir empezaran a pensar está esta gente estos terráqueos Estados Unidos Rusia todo lo que es eh, la Tierra la ONU estos son una gentuza y, y no queremos seguir hablando con ellos tenemos que empezar a pensar en bombardearlos tenemos que empezar a pensar eh, eh, que, que realmente un contacto con ellos no va a, a tener solución nos van a intentar atacar digamos lo que digamos la comunicación por tanto sería esencial tenemos que por nuestra parte tratar en base a su superioridad técnica tratar de establecer lazos siempre siempre tratar de, de, de hacerlo ¿no? pero y si nosotros entendemos que son una cultura que es despreciable por algo que vemos y que para ellos es normal pero que para nosotros es asqueroso y claro ellos pueden opinar lo mismo de nosotros y para nosotros es normal y si ellos vienen como millones eh, y si ellos vieran como como millones de personas mueren de, de una tremenda pobreza y claro seguirían hablando con nosotros y las formas no, no olvidemos no eh, como decíamos las formas quizá para ellos mirar a los ojos o poner las manos cruzadas o bueno, pues eh, cualquier tipo de, de gesto, mover los hombros, sea un tremendo acto de la tiranía de quizá otro mundo, y, y en un momento dado, pues claro, evidentemente, pues prefiere no seguir con esos primeros pasos. Una situación devastadora, que nos llevaría a un punto determinado, la paciencia, cosa que el ser humano, por nuestra parte, no tenemos. Cómo reaccionaríamos si ellos no tuvieran tampoco paciencia y nos diésemos cuenta quién tendría miedo ellos o nosotros son preguntas fascinantes sobre un contacto que podría darse en el futuro o ahora mismo mañana o ahora mismo no y si la comunicación fracasa porque no entendemos la cultura de esa gente de la otra especie porque somos tremendamente diferentes los unos de los otros al respecto de nuestra mente nuestra inteligencia y si un gesto como por ejemplo se nos ocurre ofrecer fruta no que es algo pues muy bonito pues ellos lo interpretan como que vamos a invadir su naturaleza vuestro planeta vuestra vegetación es muy evidente para nosotros pero quizá a ellos ya les haya pasado como exploradores quizá no sabemos qué debemos eh, hacer no eh, quizá ellos están esperando que les rindamos pleitesía porque estamos en su área de poder de influencia les desafiamos al no hacerlo les faltamos al respeto quizá ni siquiera podemos eh, usar el mismo tipo de frecuencia a la hora de hablar porque nuestra voz va en una frecuencia pero la suya no, no está ahí y los dos estamos ciegos y será imposible establecer una comunicación si tienen un problema no podemos ayudarles y ellos también van a empezar a impacientarse <coughs> y si estamos condenados a tener una comunicación monolingüística como decía everett más allá de las matemáticas de la música eh, que podría ser perfecto como en encuentros en la tercera fase close encounters of the third kind en la traducción bueno, en el título en inglés claro y entonces no podemos encontrar un punto de partida y, y un punto de unión y eso podría pasar perfectamente el intérprete entonces ahí arriba tendría que empezar a decidir porque quizá allí dentro no tiene la capacidad de comunicarse con lo que hay fuera el destino en manos de una sola persona y es eh, ese destino que tiene que, que enfrentarse esa persona en directo ese dilema en directo algo fascinante y arriesgado también por ambas partes desde un punto de vista moral, no habría justicia si ellos son pues muy poderosos y entablan una invasión de nuestro subconsciente. Imaginemos que ellos pues, pueden meterse, meterse eh, por ejemplo, en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, y, y bueno, pues esto es algo que además acabaríamos sabiendo a la larga, ¿no? si hubiera sospecha de invasión a nivel mental pues, pues lo acabaríamos sabiendo porque sería una invasión de nuestra privacidad ¿no? y eso sería pues un acto también de guerra la comunicación se viciaría para siempre y ellos lo sabrían y nosotros también lo sabríamos ambas especies tendrían que estar para que nos entendamos y en la medida de lo posible en el mismo nivel y tendríamos que tratar de que fuera así tanto ellos como nosotros, la comunicación monolingüística estaría basada en un respeto en el que ambos, ambos bandos, tendríamos que poner mucho de nuestra parte como Everett con los Piraha, y sería la clave, la verdad y el secreto de esta presentación. Jamás mostrar superioridad, aunque sea evidente ellos a nivel tecnológico y, y quizá nosotros a nivel moral y existencial porque quizá ellos pudiesen tener una falta total de sentimientos y eso podría ocurrir no clones tras clones tras clones imaginémonos la situación perfectamente posible en base a que esos clones les permitiría vivir sin sin enfermedades sin enfermedades ¿no? entonces tendríamos que tener un acuerdo entre ellos y nosotros en esos primeros conocimientos de cultura y claro hay otra cosa que nosotros tampoco podemos pasar por alto porque si necesitan recursos y no lo están cogiendo ya es porque algo hacen entre medias algo necesitan o algo quieren decirnos algo hacen entre medias si yo voy por ejemplo a la cocina porque necesito un vaso de agua pues cojo el vaso y, y lo lleno de agua y me lo bebo eh, pero no ellos están ahí esperando dentro de su nave y no bajan quizá porque necesitan saber de quién es esa agua o si pueden o si deben o si lo hacen qué consecuencias tendrá pero ahí están no han bajado no han hecho nada quizá quieren decirnos hola en este mundo eh, y claro eh, empiezan a pensar empiezan a descubrir que los mandamases los países más poderosos de la tierra son de lo más despreciable de este universo hablar de tecnología sería muy peligroso para ellos pensaría yo por supuesto y si no han bajado hay algo más y nuestro papel es complicado hay que hablar si no han atacado es un momento esencial en nuestra historia lo mismo son decadentes refugiados lo mismo exploradores tenemos que saberlo. Y ellos, vaya, para ellos quizá haya, haya sido un gran éxito llegar como cuando el hombre pise en Marte. Si subimos, por ejemplo, como Everett, hay que tener claro que cada paso, cada movimiento, cada mirada... Cada respiración, casi me, si me apuráis, cada átomo de la persona, del intérprete que suba, tiene que tener un control de la situación impresionante. No es tarea fácil, pero ahí estamos, ahí estamos entrando. El intérprete está subiendo quizá con un equipo de fuerzas especiales. ¿Por qué? Porque de primeras lo más difícil no será esencialmente la comunicación, sino la reacción ante lo que ocurra en los intentos de comunicación. Preparados debemos estar siempre preparados. La persona que suba y arriba en cada uno de esos objetos tiene que estar preparado para la reacción. Más allá de lo que es la comunicación, la reacción es lo más importante, la gran verdad de todo esto. Preparados y, y todo recayendo en una sola persona, o en un equipo, pero en una sola persona, los expertos más expertos del mundo. Y claro, eso es imposible de saber qué va a ocurrir. Lo ignoto, unos primeros momentos de contacto, para ellos también. ¿Cuánto puede dura, durar esto? Quizá milenios, quizá un segundo maravilloso o sepulcral. Lo ignoto, unos primeros contactos insuficientes, para ellos también. ¿Cuánto puede durar esto? Quizá milenios, quizá segundos maravillosos o sepulcrales que puedan definir lo que ocurrirá con lo que va a ser la vida de millones y millones de personas 6.000 millones de personas somos en la en la tierra 7.000 millones casi ya serían capaces de entender nuestro idioma y seríamos capaces de entender el suyo hay miles y miles de posibilidades como con los piraja con la diferencia de que tendríamos una necesidad imperiosa y colosal por saber qué está pasando cada día cada suspiro y quizá ellos en su agobio también porque ellos podrían estar también agobiados quizá ellos tengan incluso más prisa que nosotros por una razón desconocida que incluso nosotros encima ni siquiera pudiésemos entender con nuestra inteligencia una ayuda que podría eh, pues eh, venir tanto de la ciencia más impresionante más impresionante hasta la moralidad a través de la genética una ayuda filosófica mezclada con la material podrían venir por una decadencia tan grande como podría ser la falta de sentimientos o de amor y esto pues claro totalmente hundida en una en, bueno en una genética que, que pudiese ser no pues nada, pues ya decadente como decíamos no podría parecer una locura y, y bueno pues un poco idealista no pero quizá eso no los dejara, no los dejará avanzar no y, y buscasen en eso planeta tras planeta eso es muy bonito lo que estoy diciendo no a mí me lo parece pero también es un poco idealista no bueno genes o incluso actitudes así necesitarían genes ya perdidos una necesidad un paso adelante genes de animales quizá o de plantas comunicarnos la gran verdad del universo quizá volver porque ellos fueron los que nos crearon quizá avisar de algo quizá compartir curar curarse curar su ecosistema huir quizá llegar a un acuerdo con nosotros o por ellos ante una amenaza común, mediante formas de comunicación imposibles de imaginar. Eh, eh, bueno, pues, eh, eh, formas que llegasen incluso a, a lo más profundo de lo que sería nuestra, eh, pues, nuestra personalidad. Y si me apuráis, y esto es mucho más personal de lo que podía, pudiera parecer, ¿no? Comunicarnos por saber qué es lo que entendemos como el alma humana quizá eh, quieran llegar a un acuerdo como raza con cada uno de nosotros o con el planeta y sin nuestra opinión como siempre ocurre con nuestros mandamases bochornosos mandamases más allá del subconsciente y el inconsciente para el ser humano lo más fácil sería entablar pues una conversación con un lenguaje mutuo que abarcaría todo lo que podamos imaginar más allá de la materia la física la química las matemáticas la energía como decía nicola tesla la luz decía que todos somos luz como así acreditarían experiencias cercanas a la muerte todo cayendo en un intérprete su verdad y nuestra verdad en los contactos quizá quizá conta, contarnos lo que lo que habría pasado en el tema de los ovnis en los últimos milenios descubrir también si nos mienten un momento clave también ¿no? para los intérpretes ese intérprete el primero necesitarían quizá observar que somos en un afán científico sin precedentes quizá su primer hallazgo o éxito quizá su primer fracaso quizá ya con una gran experiencia en comunicarse con otras especies pero entendiendo que somos una, una raza muy poco evolucionada en donde se tendrían que enfrentar al igual que everett a todo un reto igual que nosotros todo en un primer contacto que necesitaría de buscar una clave basada por supuesto en un respeto mutuo intentando por supuesto pues no no freír al ser humano cuando subiese arriba no eh, con patatas si pones una atmósfera en donde entras y directamente pues eh, pues eh, el, el cuerpo empieza a bueno pues a disolverse pues vamos apañados nosotros no eh, una civilización Finalmente, por supuesto, pues capaz de llegar aquí, pues sería más que posible que eh, se fijase en la posibilidad de que el intérprete fuese la persona más preparada de la tierra para comenzar el proceso pero es que para ellos lo mismo eh, tendrían que ser ese el, ese primer intérprete también sería el más preparado no la amenazante preciosa y fascinante comunicación entre especies en base al posicionamiento de objetos voladores no identificados sobre ciudades como ocurre en varias obras de ficción define una situación por tanto incómoda para los dos bandos ¿Por qué? tendrían que comunicarse y por qué tendríamos que admitir un acto de guerra de primeras hay muchísimas variantes como decía la comunicación que evaluamos en este vídeo es para volver a, a, a estudiarlas una y otra vez como sigo haciendo desde hace muchos años ¿no? entiendo que lo más sencillo sería pues a la larga una comunicación hablada para nosotros y para ellos si se pudiese alcanzar la misma frecuencia en nuestras longitudes de ondas y habría que superar en ambos bandos todos los bloqueos a nivel mental que hubiese por muchísimos factores quizá el miedo y quizá un estrés eh, intolerable para ellos y para nosotros en una situación así quizá ese pueblo no quisiera eh, mezclarse con nosotros y no le quedara más remedio que hacerlo y viceversa quizá Solo quieran echar un vistacito para informar o solo saber de nosotros hablando lo mínimo. Quizá nosotros podamos entender y sorprender a este pueblo solo tecnológico y sin alma eh, con nuestro fuego interior a la hora de, de expresar qué somos y quiénes somos en la lucha por la verdad e incluso se pudieran sorprender de lo que... Eh, pues pensara el primer intérprete sobre lo que sería el, el amor no cosas como el alma que ellos ya hubiesen perdido y joder también de la variedad de opiniones que pudiésemos tener los seres humanos aquí abajo al respecto de cosas como el poder la corrupción de la gente que nos manda quizá ellos se sorprendiesen ante esas sensaciones que mucha gente tiene y de eh, se sorprendiesen de, de que habríamos sido super, superados por un sistema económico completamente corrupto no quizá se sorprendieran de que aquí abajo hay un núcleo urbano hostil contra un sistema que nos atrapa en las garras del horror económico injusto y traicionero voraz e infame y se horroriza hasta el punto de pensar en cómo comunicarse con una raza tan hostil con la naturaleza y contra sus semejantes como es este planeta estos seres humanos cuyo lema es no, lema global es tanto el soñemos con la paz de john lennon hasta el no me pongas donde haya de, de tanto hijo de puta que hay suelto por ahí que encima es votado por gente aparentemente eh, normal y corriente aquí claro pues evidentemente esa raza podría eh, verse superada con algo que no entenderían eh, en, en su evolución o al menos en su en su manera de ver la vida la comunicación con seres ajenos a la tierra es una de las cosas más fascinantes e increíbles que un ser humano puede llegar a pensar que le puede pasar en su vida y si eso ocurre habrá tantísimas variantes como hemos estudiado en este, en este programa como las que podamos imaginar si quien domina el cotarro eh, no las ha estudiado ya pues yo creo que debería empezar a hacerlo eh, y debería estudiar eh, todo esto desde un punto de vista filosófico y humanista porque al final alguien tendrá que decir el primer hola y quizá con ese primer hola todo nuestro destino cambie para siempre nada más espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma programa y os espero en el siguiente muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós